Hola, mi nombre es Divalicet Murillo. ¿Sabías que las personas de ascendencia africana son un tercio de la población en las Américas? Pero con frecuencia se ven fuertemente afectadas por la violencia y los conflictos. Acompáñenme en una charla en vivo el miércoles 15 de mayo a las 3 de la tarde, hora de Washington, D.C. para conocer los mejores, las mejores prácticas sobre vigilancia comunitaria promoviendo igualdad racial y también desarrollando relaciones de colaboración entre las agencias de seguridad y la sociedad civil. Me uniré a un panel de expertos para conversar sobre la manera en que se puede crear confianza mutua y comunidades más seguras para todos y todas. Ve a share.américa.gov slash ES slash diseño Afro para participar en Desenio Afro. No hay seguridad sin comunidad.